Hoy vamos a hablar de la elaboración de referencias bibliográficas. En vídeos anteriores hemos visto que las referencias tienen una relación directa con las citas, ya que detallan de forma precisa la información contenida en estas. Además, es importante recordar que cada cita recogida en nuestro trabajo le corresponde una referencia y, asimismo, a cada referencia realizada le ha de corresponder una cita en el texto del trabajo. A la hora de crear referencias tenemos que tener en cuenta unos principios básicos. La referencia debe identificar con claridad el material citado. Determinar un nivel de especificidad adecuado. Por ejemplo, no vamos a necesitar los mismos datos para referenciar un libro que para un capítulo de libro. Obtener los datos directamente del recurso citado, evitando errores en la descripción del mismo. Reflejar el ejemplar concreto del recurso usado, prestando especial atención al número de la edición o fecha de la última actualización de la fuente. Usar un esquema uniforme de estilo, formato y puntuación para todas las referencias en un mismo documento. Se recomienda seguir las indicaciones de un estilo bibliográfico, como APA o IEQ, que serán explicados con más detenimiento en el módulo 2. La referencia está compuesta de una serie de elementos que, de forma genérica, han de responder a las preguntas. ¿Quién es el responsable de la idea? ¿Qué documento o archivo recoge ese texto o idea? ¿Cuándo fue publicado el documento donde se expresa la idea? ¿Dónde se puede localizar ese documento? En el caso de un documento impreso habrá que indicar el lugar de publicación y el nombre del editor del documento. En el caso de documentos electrónicos será necesario indicar cómo localizar el recurso, por ejemplo, con una URL. Además, si se trata de un recurso perteneciente a una publicación periódica, como el artículo de una revista, se debe indicar su numeración para facilitar el acceso al documento. El orden de estos elementos dentro de la referencia vendrá determinado por el estilo bibliográfico elegido para su elaboración. Las referencias, aunque figuren en otros lugares del documento, suelen aparecer recogidas al final del trabajo en una lista de referencias. Se recomienda ordenarlas alfabéticamente cuando el sistema de citación usado sea nombre y fecha y ordenarlas por orden de aparición cuando sea numérico. No es recomendable separar las referencias de documentos impresos de las de documentos electrónicos. Y por último, en la redacción de las referencias es importante seguir las normas de ortografía y puntuación del idioma en el que esté redactado el trabajo.